Hola, buscadores. La frase de hoy es, el camino no está en el cielo, el camino está en el corazón. El camino nunca está fuera. Al, al, bueno, al hablar de camino, <ríe> no estoy hablando de la carretera que pasa por delante de tu casa, ¿vale? <ríe> Evidentemente, estamos hablando del camino del alma, del camino propio, de lo que venimos a hacer aquí en la tierra, el camino que debemos recorrer de manera interna espiritual, para entendernos, no está ahí arriba en el cielo, ni escrito en ningún libro, por sagrado que sea. El camino está justo en tu interior, está en el corazón. De hecho, el corazón es el que va desplegando el camino a medida que vamos avanzando y a medida que lo vamos abriendo. Abrir el corazón, buscar qué tenemos en el corazón, buscar qué es lo que queremos de verdad nosotros en nuestro interior es el verdadero camino, el que te lleva a la felicidad, el que te lleva a la iluminación, el que... el verdadero camino. Entonces, también no creo que haya mucho que decir, simplemente busca tu camino, síguelo y todo te irá bien. Dudas y preguntas en los comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo.